Miseria, más condenas. Busca vida sola, siempre inocente herida. ¿Usar mi mente? Puedo ser capaz de mirarte vez. Puedo ser mirar. Bueno sé y sé que vendrás a mí cuando ya no quede más y serás para mí, no para mí más. No queda ya tiempo, ya empezó tu vida, pudiste escapar, decidí. Escapar Y conmigo vendrás A por una vez más Estaré dispuesta a aceptarte, Estaré dispuesta a esperarte Pero solo un tiempo amarte Luego me iré, volaré No tengo tiempo para pensar que En esta vida vine a un porqué Mamá, yo te juro que lo sé Lo siento, pero mi mente me engaña Por una vez más Y estaré siempre aquí uh, Siempre aquí Esperaré, esperaré, esperaré y estaré. Y estaré y estaré, y estaré, y estaré, y estaré, y estaré, y estaré Dispuesta para empezar una vez más Para dispararte como una balida para empezar en esta vida, a encontrar una salida más perfecta, lloraré en esta vida incierta, mamá te juro que seré perfecta, pero en la noche cuando tu soledad llame estaré en la cama esperando a que salga, esta vez esperaré tu amor una vez más y estaré and I'm a studio, show you continuing a letter in you know